Hola, ¿qué tal? En el día de hoy vamos a resolver este problema que siempre me presenta. Cada vez que inicio mi computadora, me sale este aviso de alerta. Me dice, problema al iniciar eh, Windows System 32 Logitech DA.DL. No se puede encontrar el módulo especificado. ¿Okay? Entonces, vamos a resolver este problema. Yo lo voy a dar a aceptar. Aquí, primer paso, lo que vamos a hacer es escribir ejecutar. Y vamos a ir, miren ahí donde dice ejecutar ok y aquí entonces vamos a escribir la palabra rey ok rey escribimos le vamos a dar a aceptar le voy a dar que sí ok ¿Quieres permitir que esta aplicación realice cambio en tu dispositivo le voy a dar que sí entonces vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir aquí a la parte izquierda donde ustedes ven y le vamos a dar a donde dice hey lo local machine esa que está ahí miren hey local machine le vamos a dar ahí a la flechita para que se abra, ¿verdad? Eh, se despliegue un grupo de carpetas. Entonces, ahora vamos a buscar donde dice software. Miren aquí. Le vamos a dar software. Le, damos a, le podemos dar doble clic o simplemente a la flechita, mire para que se abra. Dentro de la carpeta software, nosotros vamos a buscar donde dice Microsoft. No vamos a la M. Miren aquí, donde dice Microsoft. ¿Lo ven? Entonces, le podemos dar doble clic o simplemente a la flechita. Y dentro de la carpeta, miren cómo se vuelve la carpeta hacia arriba. Eh, todo eso está dentro de la carpeta Microsoft. Eh, vamos a darle a donde dice Windows ahora. Nos vamos a la W hacia abajo. Está en orden alfabético. Le vamos a dar a la W. El que dice Windows solamente, ¿verdad? Le podemos dar doble clic o a la flecha. Doble clic. Entonces, luego de Windows, le vamos a dar a donde dice Current Version. Eh, versión reciente ok que mirenla aquí entonces luego nos vamos a ir a donde dice run buscamos la R y miren ahí donde me aparece la carpeta run le voy a doble clic cuando yo abro la carpeta run me va a aparecer ahí donde dice Logitech Download a System ok yo le voy a dar a eliminar clic derecho y le voy a dar que yo quiero eliminar eso ok le doy que sí. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es que voy a cerrar todo y voy a resetear mi computadora. Ok. Ok, miren aquí ya no me aparece. Yo acabo de reiniciar mi computadora y no me aparece. Si sí, en caso de la otra opción que ustedes podrían hacer, dar clic derecho aquí abajo, se van al administrador de tareas, le da un clic derecho en la barra, en esta parte. Clic derecho, administrador de tareas y se ve aseguran que no esté corriendo, por ejemplo ahí me dice cantasia Recorder, obviamente es el programa que yo estoy corriendo ahora mismo porque estoy grabando el video, pero si aparece ahí Download Assistant Logic ustedes lo borran, está bien entonces nada señores, ojalá les sirva de ayuda este video, nos vemos ahorita